Bueno, en las bullas del día, señores, eh, ustedes saben que nosotros en la semana pasada hablamos de lo que dijo Mr. Manjao sobre el alfa y las declaraciones que dio acabando el alfa, acabando que él entendía que el alfa y todo eso. Nosotros vimos y dijimos, bueno, es un joseo de, de Mr. Manjao porque la verdad en canciones y en música él no está sonando a ese nivel, tú sabes, al nivel del alfa ni, ni nada por el estilo. ¿Quién es ese? Mr. Mayao. Bueno, tú no te acordarás de él porque es un, dembo, un de, de los primeros cero que cantaba como una canción. Esto tú te la cansas la de eh, eh. Están tirando piedra a la luna. Ah, tú eh, es, es, Mayao. mío, ah, Mayao. Sí, y así eh, que el H2 siempre lo ha ayudado. <ríe> sí, sí, sí. Porque la Michelle, la Michelle, el, el H2 viene siendo el Henry de, de Mister Mayao. Sí, el Henry era. de Ventura, que la vamos a estar disparando. Mayao <ríe> era porque como un dúo, como que se veía mejor como estaban esa gente antes. Sí. Pero eh, Mayao es duro. Así Pero que, se está manejando de una forma. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, después de eso, eh, Santiago Matías, en su programa eh, de, de A lo es Radio, hizo algunas declaraciones sobre el H2, eh, digo, sobre mi tema en Ya. Y él, en, para una entrevista de nuestro amigo y hermano, que siempre, de las pocas personas que cogen unos teléfonos teléfono de, de los medios de comunicación de la capital, Enrique Medina, tipo demasiado humilde, tipo es, yo estoy frío, frío con él, siempre eh, hablamos, conversamos él y yo, y eh, una de las personas que, que siempre está trabajando eh, en ayuda del movimiento, hizo una entrevista a mí te ya, no sé si podemos poner el cortecito, entonces él viene y se, y se come a Santiago Matías, se lo come, ya tú sabes, dice esto, vamos a ver ahí la entrevista. ¿Qué Estoy... opinión te merece eso. Santiago Matías, a los se Sepan de nosotros ese. A los A los siempre fue el peor enemigo de nosotros. Es lo primero. ¿Por, por qué? Del, del género de Mbou. Ha sido siempre el peor enemigo. A los nunca creyó en este género. Siempre fuimos minimizados por por a los Es un bloqueador oportunista porque se ha beneficiado del género que él menospreció y que él trató de bloquear tanto. Más que nosotros, que cogimos la lucha. Entonces, ¿por qué ustedes le dan la oportunidad de entrar? Yo no le di la oportunidad de entrar. A él no le dimos la oportunidad de entrar. Él entró solo. Claro, él entró solo, aquí. Yo digo que la música del alfa no sirve. Todo el mundo me cae... Entonces, eh, vimos las declaraciones que él dio. Bueno, y cuando yo veo eso, digo yo, bueno, eh, mi tema ya está revelado con todo el mundo. Ahora, cuando vi que Santiago Martínez subió un video de él, porque él subió un video diciendo que él retaba a los foques, a que lo llevara el programa, y yo después vi que Santiago Matías dijo, te voy a esperar el lunes, yo dije, consiguió lo que quería. Lo que él quería era que durante todos estos días estuvieran hablando de él. ¿Sabes? Eh, yo me he dado cuenta que todo lo que estás haciendo los urbanos últimamente tiene que ser una estrategia trabajada con controversia. No solamente la de Mite tal Está la de Mite que fue esa cuando habló del Alfa, Santiago Matías le, le respondió... Y vi hasta el doctor que, que comentó, o sea, se creó una, un avispero en las mismas redes sociales. ¿Y eso qué hace con eso, con las redes sociales? Fácil y sen, eh, fácil, te promociona. Otro que también está haciendo eso es eh, mi amigo y mi hermano Ronnie. Lo quiero todo, pero él cree que yo me voy a quedar en ese cuento de que ese, de que el problema con, con, con el mega. Y, y hasta subió un video casi de nu eh, diciendo, ah, mira, que tengo un video. Eso es promoción. Pasó también. Con toda, el que grabó con Osuna. Toda pena. El que grabó con Osuna. El que grabó con Osuna hizo una controversia que le pidió matrimonio a Marte y al final era una canción. No, porque no, a la semana. yo duré una semana. Toda pena. No, a la semana. Entonces, salió. Oye, Todo es una controversia. Entonces, todo tiene que estar en base en la promoción. ahora Entonces. Todas las canciones y todos los artistas ahora tienen que hacer ahora una controversia más llamar a la atención o buscar una promoción. Yo creo que no sé si ¿qué es lo que está, no sé si es como una vez dijo, estaban analizando eso, que es porque ahora lo que quiere la gente es contenido. O sea, todo el mundo quiere contenido y eso es bueno, porque nosotros vamos en un medio de comunicación y nos beneficia. Pero miren, le digo algo, ya no crean en todo lo que ustedes ven en las redes sociales. No crean en esos chismes, no crean en esos pleitos, no crean en nada de eso, señores. Todo eso tiene un fin. El fin es promocionarse. Todo eso tiene un fin, promocionarse. No hay otra estrategia, miren, señores. No hay otra forma que usted puede buscarle. Así mismo pasó con el chisme con el mega, que lo iban a sacar de la canción. Y era para tirar la canción. Y era para tirar la canción. Y que, ah, no, que Cherry se grabó de último. óyeme un video que ya estaba realizado y todo. ¿Quién le va a creer eso? nadie le va a creer eso se están manejando más ¿Y no le quedó bien eso a que no eh, no no no no, no. y sigue y siguen ahorita vienen fulano eh, porque yo creo que hay más hay más hay, hay más casos yo sé que hay más casos que han pasado durante todos estos días en esta, en esta semana en este mes que ha pasado donde los artistas están haciendo controversia están buscando una forma de decir de, de en las redes sociales para luego promocionarse eso que hizo el H2 y mi tema, eh, perdón, mi tema ya, porque el H2 no está trabajando, es otra estrategia para promocionarse. Ya él está sonando en todos los lados. Ahorita vamos de Santiago Matías, presenta su nuevo tema, pero es te voy a decir algo. Eso puede ser efectivo. Pero si usted no tiene un tema que lo ayude, como está haciendo Kiko, que Kiko al menos está tirando un tema porque Kiko te tira una Ahora controversia. Kiko está trabajando 24 horas. Sí, ese tipo está el tío está trabajando, tirado a la calle. Porque Kiko al menos te hace una controversia. Te tira el tema, te tira el tema, la canción, y suena la canción. y la canción, yo, Juanita, hay la controversia con esa canción porque, se, porque hay mucha gente que entiende que no les gustó y eso. Pero miren, ya la canción sí. está sonando. O sea, Mete una canción. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la canción de, de, de, de mi Manjao? Okay, mira, vamos a mira. Eh, ¿tú sabes? Te, te voy a, no, él no la ha tirado. Mira, te voy a decir algo sobre eso. Mr. Manjao tiene una ventaja. Me pregunta más bonito hoy. ¿eh? Oye, tiene una ventaja que es que la voz de él es contagiosa en lo de Mbou. ¿Me entiendes? Con estos productores que hay ahora que no lo había antes, con todos colores que pongan, mi hijo deja esa controversia y ponte a hacer música. ¿Lo entiendes? Uh -huh. Ahora él no hablo mentira, el hijo, una realidad. Mira, mira. Santiago Matías es una oportunidad. Si un oportunista. él tiene un tema, mm -hmm. a la controversia con el tema, dile que no te lo quieren apoyar. Y ya, y, y se ve mejor que está que hablando de otra gente en, en una cámara. O sea, como la, ahora como las mujeres, antes eran los dueños del circo. Ahora son estos tigres con, con Santiago Matías. Como lo mismo que pasó pueblo. con la tita tuyo con, con What, don Omar él hizo ah, no, una sí, entrevista eh. propia para él en cierto modo salía a, a relucir o sea, no, él no, no él no dijo voy a de jorge Ramos, voy a poner fulano no no no él vino y dijo voy a hablar yo todas las cosas secretas él en su plataforma todo queda en él es que así que están manejando los artistas ¿o? yo lo yo veo yo veo lo, parte de los boricuas uh -huh. que siempre están trabajando y siempre tienen su tema tienen una controversia que sé yo qué, pero tienen su tema ahí que todo el mundo te amo, ah, no, que sacó fulano un tema nuevo por la semana, aquí no, ahora es chisme. No, la, la nueva la ahora nueva forma ahora de promoción es, es hablar de chisme, sabe, de, de ser relevante, y ahorita vienen, la noche, entrevista va en va y a venir ahorita, coge la entrevista con Santiago Matías, va a venir con un 100 mil y, y Santiago Matías no se pone bravo, es lo que dice Liz, que él es un oportunista, todo el mundo oportunista porque todo el mundo está atrás de los dos suyos, tú crees que a Manjao no le conviene eso, eh. le, está dando, le está dando promoción mencionándolo aquí, lo Jerry, está mencionando, famoso, lo está mencionando todo el mundo. Lo está Me dando promoción. Y, y lo Entonces tú sabes, oye, hay artistas, mira Liz, hay artistas que gastan hasta un millón de pesos y medio millón de pesos y no en pegan, promoción no y nadie sabe de ellos. Eh, ¿eh? eh. Y nadie sabe de ellos, pero estos muchachos buscan una forma, ¿tú entiendes? Hay veces que te sale bien, porque no siempre te sale bien, porque por ejemplo mira el Mega, yo todavía no he escuchado un tema de Mega. No sé cuál es el tema de mega que está pegado, ¿sabes? Él hizo la controversia, ahora está haciendo eso con Ronnie, que tiene fotos... Ronnie tiene que fotos de tipo de parte íntima. Óyeme eso. El, el, el, el mega es otro que sí. pues, está ligando para allá, para otro lado también. En vez de hacer música, porque tiene un talento y no lo quiere aprovechar. Ahora es que está ahí con... con no, no, nada. Ahora con Ronnie. Y también, yo no quiero emocionar mucho, porque o sea que es medio lioso. Pero bueno, él siempre ha sido así. Tiene su controversia, es sujeto, ¿sabes? Y es sujeto tiene su su, su su su su forma de ser. Y habla mucho de sujeto que viene hoy y es problemático. Sí, es eh, eh, eh, medio problema. Viene para acá, para San Francisco. Sí. Y yo creo que. Él él sabe que hasta el sujeto. Él, él sabe oye. que le apagan la luz aquí fácilmente. Que él tiene que venir tranquilito, con su loquera. y sujeto Que, que sí, él sabe es, que. Sujeto también. El sujeto está bien. sujeto viene en no, el mejor momento. Ronnie y Mene. Pero eso Ronnie tiene... y Mene. Ah, el sujeto. Oye. Sujeto viene y te dice dos o tres cosas. Pero el sujeto no viene y se te pone en un programa. No. Eso... Ah, mira, ahí me gusta lo del sujeto, tú ves. Sí, que el sujeto tiene... viene y te dice. Te dice hasta de ir que va a morir en sus redes. Y ya, ahí no va ningún programa oye. ni nada, y Ronnie Jiménez Rodney tiene no hoy, Espérate, espérate, tienes que no cuidarte de este loco porque no. que, que no. Ro, eh, sujeto Ronnie no, viene Sujeto es personal, se no, no, no, topan es por ahí ha trompado que lo partan porque ahí lo Pero a no le importa. No, no es, no, no es viejo. No, eso no es viejo. No es viejo. Ese video <ríe> es como del miércoles. Me <ríe> dijo que de donde, Aron... donde lo vea que se preparen. Tony, no me Ron más Ronnie no vea a Macorina va a mí. dar un estrayón. Y... <ríe> <ríe>